El Señor les bendiga, hermanos. Mi nombre es Arthur Newell, tengo 17 años y vivo en Torrijos Carte, que es una comunidad que queda en el distrito de San Miguelito. San Miguelito es un pequeño distrito ubicado al norte de la ciudad de Panamá. Está enclavado en las colinas y a lo lejos se puede ver el Océano Pacífico y la capital. Les contaré unas revelaciones que el Señor me empezó a mostrar desde hace unos dos años atrás. Primero que todo, pido confirmación de todo al Señor. El primer sueño que tuve fue en 2019. Y sentí en el sueño que volaba y estaba flotando en el espacio. Veía el planeta Tierra de lejos y vi el continente americano de norte a sur. También me fijé en Centroamérica, que es donde queda mi país, Panamá. Y era de día en esa parte de América. Pero luego vino la oscuridad, como unas nubes densas que llenaban toda América. Porque quizás ya era de noche, ya empezó a ser de noche en esa parte del mundo. Y luego vi una llamarada de fuego, como un fogonazo. Que se estrelló en el mar Caribe. Justo al norte de Panamá. Y eso se estrelló tan fuerte. Que pensé que el planeta se iba a reventar. Además se escuchó muy fuerte el estruendo. Y escuché una voz fuerte que decía. Estoy muy enojado. Y ahí fue cuando se estrelló eso. Y luego todo quedó en tinieblas. Después aparecí aquí en la calle principal de mi distrito y vi todo como encharcado, como si hubiese habido una inundación. También vi las hojas de zinc de los techos como achurrados, como si un viento bien fuerte los hubiese arrancado. También vi las casas destruidas desde los cimientos. No quedaba nada en pie todo parecía como un vertedero de basura y escombros y vi como la tierra se había abierto parecían grandes barrancos deslizamientos de tierra también ya que mi distrito es muy montañoso y las casas están construidas en las laderas de las colinas pero en el sueño no veía las colinas como que en toda esa catástrofe el relieve cambió y vi sobrevivientes, estaban como con ropa de casa, como de dormir. Y estaban buscando personas con vida debajo de los escombros y en el fondo de los barrancos. Escuché llanto y vi desesperación en las personas. Y vi también personas lamentándose con sus familiares muertos en brazos. Aquí en Panamá es común ver en las esquinas pequeños montículos de basura. Acá le decimos a esos montículos patacones o pataconcitos. Bueno, a medida que yo iba avanzando más y más por esa calle, eso es lo que vi. Solo que en vez de ser montículos de basura, eran pilas y pilas de cadáveres. Por montones. Y estaban regados por toda la calle y había gente apilándolos. Como si fueran esos pataconcitos que les conté. Pero yo a pesar de ver tales escenas. Yo sentí como dolor. Como que me asusté. Pero a la vez sentía como paz. Porque sentía que mi familia estaba bien. Y me desperté. Porque ya era hora de ir al colegio. Yo tomé ese sueño como algo normal. O una señal de los últimos tiempos. Yo recién estaba empezando a buscar al Señor pero de verdad Pues yo decía ser creyente Desde los siete años aproximadamente La primera vez que yo fui a una iglesia cristiana fue como A los cuatro años por allí Cuando mi abuela me llevó A, a, su, a su congregación Pero empecé a ir más veces como a los 5 o 6 años. Y ya después de ahí empezar a ir de vez en cuando. una congregación que queda aquí en San Miguelito. En Montoscuro. Que es una comunidad que queda cerquita de aquí. Pero no seguía al Señor de verdad pues. Solo oraba pocas veces. Y decía ser cristiano, pero en la escuela me portaba mal. Y llegó la adolescencia y mi relación con Dios se hizo menos frecuente. Hasta que llegó un momento difícil para mí para mi familia. Y fue cuando yo empecé a buscar al Señor, pero solo como obligado, pues. No lo hacía de verdad. Y luego empecé a ver que casi todas las peticiones que yo le estaba rogando al Señor desde hace años se estaban cumpliendo una por una. Y ahí fue cuando yo empecé a seguir al Señor de verdad. Empezó la pandemia. Y ahí fue cuando, cuando seguí en el camino buscando al Señor. Respecto a esta revelación. Yo tenía como 15 años en 2019, no entendía muy bien el sueño, no tenía celular ni computadora para averiguar algo al respecto. Mi mamá me regaló un celular como a principios de 2020 y aproveché y entré a internet a averiguar sobre ese sueño. Estaba como que no entendía. Le conté a algunos compañeros de clase mi sueño. Pero ellos como que me hicieron poco caso. No supieron qué decirme. Y con más razón que ellos no eran cristianos. Así que si yo siendo cristiano no entendía. Ellos menos. Hasta que un día vi sobre muchos hermanos. Que el Señor les había mostrado casi lo mismo que a mí. Que era una profecía sobre la caída de un asteroide en el mar caribe frente a las costas de Puerto Rico Busqué un mapa de Centroamérica y vi que el mismo lugar donde se estrelló el fogonazo en el caribe es el mismo lugar donde está Puerto Rico y vi en los videos y documentos sobre la profecía que los tsunamis iban a llegar hasta mi país y que las olas iban a arrasar la zona central la zona central de Panamá es donde está el canal. También supe sobre el terremoto, la onda expansiva, los días de oscuridad y los miles de cadáveres. Comparé todo con el sueño que tuve y todo encajó perfectamente. Pero aún así pedí confirmación al Señor y me las dio. Y no solo eso, algunos familiares míos también se las dio. Hermanos, cada día que pasa, este evento se aproxima, y no es el evento que dice Apocalipsis 8.8, de la montaña ardiendo que vio Juan, porque la que vio Juan será más terrible que el de Puerto Rico, pero para ese entonces la montaña ardiendo de Apocalipsis caerá después que la iglesia sea arrebatada, pero este evento es antes del arrebatamiento, pues la iglesia necesita una limpieza profunda. Jesús en Mateo 25 mencionó que habían 10 jóvenes que estaban esperando al novio. Que 5 se habían quedado afuera y 5 entraron con el novio. Esa parábola quiere decir que un 50% de cristianos se quedarán en el arrebatamiento. Pero viendo hoy en día la iglesia... El porcentaje de verdaderos cristianos no llega ni al 50%. O sea que la iglesia está en una situación grave. La iglesia de hoy en día es la odisea. La iglesia de los tibios. Por eso este evento será la separación del trigo y la cizaña. Repito. No es un evento de la tribulación pues ya la iglesia no estará para ver los horrores de esos siete años. Este forma parte del principio de dolores que habló Jesús en Mateo 24. Respecto a la fecha de este evento, he sabido de cristianos pendientes de lo que dice la NASA, buscando fechas para el evento, pero Dios no ha dado fechas. Así que no pierdan el tiempo. Pero el Señor le avisará a muchos de sus siervos unos días antes para que se preparen. Algunos les va a decir que si se deben quedar en sus casas o si deben movilizarse a otro lado. O si deben llamar a un vecino o un familiar a su casa para que estén protegidos. El Señor avisará, pero no anden buscando fechas. Si escuchan a alguien decir que va a caer tal fecha, no le crean. Hay otros que buscan información en páginas gubernamentales y de la NASA Pero todo lo que se dice en esas páginas es mentira Especialmente la NASA Que todo lo que dicen es mentira O verdades mezcladas con mentiras Dicen que la tierra va a estar segura hasta por más de 100 años de impacto de asteroides Que la profecía de Puerto Rico es mentira Pero en lo secreto Ellos y los gobiernos se preparan ¿Por qué creen que están despegando decenas de cohetes para destruir y desviar asteroides? ¿O por, ¿O por qué creen que durante la cuarentena han construido más almacenes, campamentos y campos de concentración? Porque saben que eso viene. Ahora esto va con los cristianos. Si estás en una iglesia donde se predica el evangelio de la prosperidad, que tendrás dinero, casa nueva, carro nuevo, etcétera, Salte de allí. Porque esa iglesia está muerta. Porque los pastores de aquellas iglesias. Saben que si predican del infierno de los últimos tiempos. Se les va a ir vaciando las iglesias. Y por lo tanto las ofrendas. Porque creen que la mayoría de esos pastores falsos de la prosperidad son tan ricos. ¿Por qué lucran con el dinero que es de Dios? Busca una iglesia donde se predique la sana doctrina. Donde de verdad se alaba al Señor y las prédicas sean respaldadas por la Biblia. Para Maestro un botón. Los pastores falsos no pudieron hablar a sus congregaciones sobre la pandemia. La mayoría. ¿Y por qué? Porque ya Dios no habla a través de ellos. Casi todos esos pastores predicaron de olas de prosperidad para la iglesia. Pero miren qué es lo que vino. Olas de muerte y enfermedad. Y aún con todo eso, siguen diciendo que todo estará bien. Que Dios te bendecirá cuando todo esto haya terminado. Si no vieron venir esta pandemia y fueron tan criticados, imagínense cuando venga este juicio. Literalmente quedarán acabados Ahora tú Prepárate en el conocimiento de la palabra Porque debes evangelizar Y más aún después del evento Pues habrán personas desesperadas Heridas, huérfanas Que perdieron familiares Y que necesitan del Señor Recuerda que seguir a Jesucristo No es tema de religión porque Jesús no vino a establecer una religión. Mantente firme. Porque el arrebatamiento está a las puertas. Tengo más confirmaciones. De, de este juicio. Pero para no hacer el video tan extenso. Estaré haciendo otra parte. Dios te bendiga. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si todavía no has aceptado al Señor. Hazlo, pues ya el tiempo se está acabando Dios te bendiga